Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Como ya muchos sabrán, eh, a principios de este año volví a subir videos a YouTube después de mucho tiempo. Y dos videos atrás, que fue el primero que subí después de mucho tiempo, eh, les, les mencioné que iba a estar subiendo videos cada dos semanas o cada un mes. Puede ser cada dos semanas o... Cada un mes. Y bueno, lo hice. Eh, lo hice con el, siguiente con el siguiente video. Que está después de ese. Hola amigos de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, hoy estamos en un nuevo video. En Jailbreak. Eh, aquí en Roblox. Pero eh, como sabrán. Ese video. Eh, el último video que subí. Fue hace cuatro meses. En fin, seguramente ustedes se preguntarán eh, por qué sucede que muchas veces dejo eh, periodos largos entre videos. De hecho, que ya es la segunda vez. La razón de todo esto es porque eh, he tenido problemas para organizarme, para poder traerles videos. Así que, eh, a partir de ahora, me he propuesto eh, subir videos cada fin de semana. Ya sea viernes o sábado, eh, puede variar a veces. Y ahora esto sí les va en serio chicos, yo sé que las otras veces eh, no lo logré cumplir. Eh, pero eh, ya, le he, ya he logrado encontrar la manera de cómo organizarme para traerles eh, pues, un video cada semana. En fin chicos, espero que puedan comprender. Eh, eh, ya eh, ya sé qué video les voy a traer la otra semana eh, les voy a traer las noticias pero esta vez no van a ser de la semana sino del mes porque la verdad que ha dado mucho de qué hablar así que bueno antes de irme les quiero recomendar si les gusta la música una lista de reproducción que tengo hecha eh, se los voy a dejar eh, al final del video en la descripción y Tal vez en un comentario fijado, les recomiendo ponerla al azar. Bueno, personalmente a mí me gusta hacerlo así. Y también les voy a dejar eh, unos canales eh, que les recomiendo que vayan a verlos, vayan a checarlos. Se los recomiendo mucho. Y les cuento que en Cronin vs. Casi, uno de esos canales, de los canales que les menciono. Eh, muy probablemente vamos a estar transmitiendo el próximo evento de Fortnite. Así que vayan a suscribirse a su canal para no, perder, para no perderse cuando transmitamos o grabemos. Eh, ya sea el evento o alguna otra cosa. Actualmente están en una serie llamada A por la Victoria de Campal. Hace poco transmitimos el segundo capítulo. Les pido, que le, les pido que los apoyen. Y bueno, ahora sí quiero dejar de alargarme. Así que bueno, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo video.